vinieron determinados a ganar, aunque el partido se puso seis carreras por cinco, sin embargo, tuvieron la estamina para finalmente llevarse este importante primer triunfo. Bueno, eh, lo más importante fue que el equipo eh, nunca se dio por vencido, ¿verdad? Este, vinimos con la serie 3-0 abajo, pero, pero vinimos con el ánimo que hemos venido en toda la serie y pudimos lograr la victoria. Eso sí, eh, el diseño no se quita y, y por algo está en la serie final, un equipo muy batallador y, y ya sabemos... que. Eh, puede uno desconfiar, eh, inclusive con un juego así como el que estaba, que estaba 6 a 1. Ayer en un turno importante, un juego bien cerrado, te pusieron un lanzador zurdo, el dirigente te dio la confianza, te mantuvo y diste el hit, no pudo anotar la carrera por la gran jugada defensiva. Hoy venía frente a un lanzador zurdo también, hablando sobre ese matchup y tu mentalidad en ese sentido. Bueno, es este, una situación verdad que uno tiene que Todo mi vida, ¿no? Soy un jugador que da muchos y trato de mantener eh, mi juego, quedarme corto, cerrado y, y confiado. Yo sé que ellos tienen mucha confianza en mí y, y me siento preparado como puedo batearle a, a surdo derecho al que venga. Hoy vimos un equipo de los Leones con más agallas, más al ataque, ofensivamente hablando. Aprovecharon un primer episodio los dos errores del conjunto de los Tigres de liceo. Bueno, en, en este tipo de series es, es bien importante aprovecharse de la situación dos errores, aunque fueron una jugada un poco incómoda para él, pero esos son los grandes equipos, los que se aprovechan de esas situaciones, lo pudimos ver, ellos también lo han hecho, se han aprovechado de los errores que, que nosotros hemos cometido y eso es parte del juego. Pues gracias y suerte para mañana. Sí,